Y bueno, a partir de este 20 de septiembre, estamos a un mes nada más de las elecciones generales. Estamos en contacto junto a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, eh, María Eugenia Choque, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Presidenta, ¿cómo estamos? Buenas noches. Por eh, nada. Eh, ¿Cuál es el trabajo, le decía, eh, que se tiene precisamente en, lo que, en la publicación que se viene, la, la primera la primera tarea este domingo? Tenemos entendido. Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela, y muchas gracias por esta entrevista, también saludar a la población en general, asimismo también hoy fue una de nuestras actividades importantes dentro de lo que es el proceso electoral para el 20 de octubre de 2019. 207,322 personas han sido sorteadas para ser jurados y juradas electorales en, en el día de hoy decir también que ha sido a nivel nacional y también a nivel de lo que es voto en el extranjero. Las salas plenas del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales sortearon este este viernes a las 207,322 personas que ejercerán como jurados y juradas de mesa de sufragio. Desde, esto, desde de esta cantidad, 198,288 se constituyen en jurados electorales en Bolivia y 9,042 en el exterior. Asimismo decir que esta actividad es la más importante de cualquier proceso electoral porque las personas, los jurados, las juradas electorales, se constituyen en las máximas autoridades de las mesas de sufragio que funcionarán este 20 de octubre en el país y en el exterior. Estas personas, ciudadanos, ciudadanas, serán responsables de su organización y funcionamiento. Son quienes recibirán el voto de cada ciudadano ciudadana que acude a los recintos electorales. Asimismo, son los responsables de llenar, de llenar los resultados de la votación en las mesas, en el acta electoral, para realizar el cómputo oficial. Mencionar, Gabriela, que es importante esta actividad por cuanto los jurados y las juradas son los que realmente van a garantizar el ejercicio de la democracia. Con ellos, estos, estos datos ciudadanos se constituyen en los garantes de la transparencia. Presidenta, le hago una consulta. Eh, es importante eh, señalar también el tema de... Eh, la sustitución de candidatos. En el tema de los jurados, eh, nos queda clara la situación, existe a partir del 23 al 29 este, este plazo establecido para quienes van a poder presentar las excusas eh, en determinados eh, inconvenientes que tengan, está fijado también aquello. Me quiero referir ahora, si me permite, a, a la, al tema de la sustitución precisamente de candidatos. Esto está entendido hasta el 16 de octubre, tres días antes, esa es la consulta, por favor sí si me permite también aclarar a nivel nacional con los con los datos porque como ha sido un evento de vital importancia en los diferentes departamentos eh, a nivel nacional entre hombres y mujeres, que para nosotros es importante porque se ha estado debatiendo sobre el tema de, de paridad, se ha estado también eh, para nosotros es importante mencionar que del total de jurados y juradas electorales prácticamente también está el tema de participación de mujeres y hombres en todas las mesas. Es decir, por ejemplo, que en La Paz son del total de jurados de 53.928, 26.960 son mujeres, 26.968 son hombres. Asimismo, por ejemplo, en Oruro que del total de 9876 eh, son 4.939 son mujeres, asimismo son eh, perdón, 4.937 hombres y 4.939 mujeres. Asimismo decirle de que de acuerdo a lo que tiene el calendario electoral, vamos a Prácticamente, que los notarios y notarias electorales van a iniciar, que es lo cual es el procedimiento. Iniciamos con una fase de notificación a cada una de las personas sorteadas. El domingo, Gabriela, el 22 de septiembre, se van a publicar en la lista, de, en todos los periódicos de todo el país, también en las páginas web del Tribunal Supremo Electoral como en los TED y también vamos a habilitar la aplicación del programa Yo Participo que tiene dispositivos móviles donde la ciudadanía también hará su consulta. Asimismo, de acuerdo a lo que me estaba preguntando también, eh, con el calendario electoral, el 30 de septiembre comenzamos la fase de capacitaciones y la conformación de las directivas de la mesa electoral. Para nosotros es importante prácticamente de que la población en general, quienes han sido eh, seleccionados como jurados y juradas electorales, puedan a través de los medios, a través de los dispositivos que tenemos en la página web del tribunal, verificar, ¿no? e informarse si han sido, eh, por los que tienen que ser notificados, saber si están en condiciones también de lo que implica, diremos, ese trabajo de jurados y juradas electorales. ¿Qué ha pasado con el tema de la paridad y alternancia? No, no todas las organizaciones políticas han cumplido con ello. Nosotros, hasta lo que ha sido la fecha 19 de, de julio, prácticamente en lo que viene a ser toda esta fase de inscripción de candidaturas de, por parte de las organizaciones políticas, decirles que se ha registrado 1.623 candidatas y 1.623 también candidatos. Sin embargo, durante la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos se ha inhabilitado a 489 candidatas y 514 candidatos. Hasta el 5 de septiembre las organizaciones políticas han sustituido solo 125 candidaturas que corresponden a mujeres y se ha dejado pendiente 364 perdón, sustituciones de candidatas. Eh, en cambio, mientras que las sustituciones de las candidaturas de hombres se han completado a 144. Mencionar que faltan las 370 acefalías. ¿Quiénes han cumplido con el, vamos a decir, con este requisito principal de lo que es las candidaturas? Eh, prácticamente son tres organizaciones políticas y por eso es que alertamos a las demás organizaciones políticas que para nosotros como Tribunal Supremo Electoral dentro de lo que es el mandato y también a las organizaciones políticas dentro de su compromiso es el mandato de garantizar, tienen la obligación de garantizar la participación de mujeres en, a lo largo de lo que es esta fase de, de sustitución. Mencionar que esta, que la participación de las mujeres eh, a nivel, en las listas, bueno, nosotros hemos cumplido y esperamos que en esta fase de sustitución también puedan las organizaciones no registrar en su condición de sustitutas a las mujeres. Una consulta más, por favor, para cerrar la entrevista, Presidenta. Se ha anunciado que la primera delegación de los observadores internacionales que van a estar participando también de los comicios estarían en nuestro país este 22 de septiembre. ¿Estamos en lo correcto? Así es, nosotros tenemos una reunión prevista, eh, será eh, la reunión con los vocales ¿no? De que conformamos la sala plena, eh, esta primera entrevista o esta primera reunión, pero también estamos en una plena, así, en un pleno proceso de lo que es eh, el envío, toda la fase de preparación en lo que viene a ser para los observadores internacionales. Vamos a garantizar la participación de observadores internacionales porque desde meses atrás hemos estado enviando ya las notas de invitación, estamos en toda una fase de preparación. Nos repite entonces, ¿sería la reunión acá en La Paz? ¿Con qué delegaciones, por favor? Bueno, tenemos prevista la reunión con la Unión Europea, que es una de las primeras eh, misiones conformada de dos personas que están llegando para la fase de coordinación. Asimismo, nosotros tenemos preparado ya para lo que viene a ser la fase de preparación de un taller donde se les explica todo Lo que es, cómo es el funcionamiento de las mesas, cómo es el rol de los jurados, también mencionar de lo que es el sistema de transmisión de actas, la, el TREP, asimismo el funcionamiento del, del sistema de cómputo, ¿no? Es, es parte del taller de trabajo, es la explicación de estos dos dos sistemas ellos van a van a vamos a tener un proceso de acompañamiento a las distintas mesas recintos eh, para que realmente en la práctica miremos puedan tener este proceso de acompañamiento a este proceso electoral Muchísimas gracias por este contacto, Presidenta. Eh, es importante conocer los detalles y bueno, ya el 22 estarán entonces representantes de la Unión Europea dentro de, de esta participación también de observadores internacionales. Gracias por este contacto y buenas noches. Buenas noches a usted, el agradecimiento a sí mismo, a toda la población, tanto nacional y a los países también que son parte de este, a nuestros conciudadanos que se encuentran en diferentes países. Muchas gracias. Muy bien, hemos estado en este contacto junto a la presidenta del Tribunal Supremo de Electoral, una delegación de observadores de la Unión Europea llega este domingo 22 de septiembre a nuestro país, se van a reunir con los vocales y viene a partir de ello poder realizar también y mostrar el trabajo que se tiene a un mes de las elecciones generales.